Que ver, todo depende de que quieras Piensa Piénsalo bien antes de trabajar, Si te enamoras, te suelen lastimar. Oye, escucho, ¿tú bien? ¿Tú y Qué linda, Sofía. Te quiero mejor amiga, me encantó cuando me quedo a dormir. Puede ser. Si no te rindas por los sonidos. Mira, el cielo, el trato, el sienta tienes, y sienta con Piensa que quieres, corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo. Otra vez, eh, tú puedes. si quieres veo, Ahora. veo que